Sí. Hola mi gente, esto es Casanova Films, yo soy Casanova y aquí te dejo mi nuevo video Hola mi gente linda de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y todas las redes en las que me siguen Hoy estoy acá porque tengo un espacio de trabajo, barato. gracias a Dios tengo un momentito para agradecerle a todos los suscriptores que son han a mi canal Pero primero les haré saber. ustedes recuerdan este vídeo yo pensaba antes que mi canal de youtube iba a llegar a 5 suscriptores mi esposa mis amigos y, y listo tengo más de 40 estoy súper que feliz por pues decir sí. este video fue hace casi un año ya cuando fui mi canal de youtube que sólo éramos 40 suscriptores y yo era el hombre más feliz de la tierra youtube me manda esta foto esta foto que pues fue cuando llegué a los 100 suscriptores no tuve tiempo ni siquiera gente de poder agradecerle a cada uno toda. todas me sentí el hombre más sea, mejor del universo. Sentía el mejor del universo en este momento con 100 suscriptores. Pero unos 7, 8 días después, YouTube me manda esa segunda foto donde ya tenía más de 300. O sea, ya somos más de 300 en esta página. Quiero agradecérselo de todo corazón. Quiero decirle que estoy súper, súper de contento. O sea, no quepo dentro de mí y eso que es? no pongo los videos que quiero poner constantemente porque es que estoy trabajando ustedes saben que soy cocinero en un casino y, y estoy haciendo un documental y videos musicales muchos videos musicales no los puedo ponerlo acá porque ellos me pagan y solo lo ponen en su página el sueldo me dijo que cuando el de él llegara a 20.000 views lo podía poner en mi página Ya anda por 25.000 o 30.000 views no lo he puesto porque sinceramente de verdad no creo que haga falta ponerle en mi página porque ese video Sí que se, se montó. El video de su noticia se llama Repartero con dinero. Pueden encontrarlo en la página de uh, Juni. Me parece que en la página de Diez. Anda por 30 views me parece. Quería hablar también sobre todas estas cosas que han pasado conmigo ha pasado muchas cosas y, y estoy súper de contento en estos días voy a estar, creo que moviéndome porque quiero rentar una de dos cuartos o tres no sé, porque necesito más espacio y el negocio ya está creciendo, entonces necesito, necesito ampliar porque ya los ya Film está muy, muy pequeñito quería dedicarme solo a videos, pero están pasando cosas muy buenas con la música están pasando cosas buenas, entonces quiero ampliarlo un poquito más y gracias a ustedes por, por, verdad, por todo su apoyo de verdad, de verdad, de corazón, yo creí que a mi canal de YouTube se iban a sorprender solo a mis amigos, mi esposa, como lo dije en el otro video, pero ya veo que, que le está gustando mi trabajo a mucha gente y que está creciendo el canal. Veo que está creciendo los, los, los likes y los, y los comentarios y que comentan, no me gusta porque hiciste esto mal y eso, eso es muy bueno, digamos. es muy bueno que ustedes pongan las cosas que no les gusta para yo, como, porque recuerden que yo soy uno no solo que estoy tratando de, de, de, de mirar así y, y créanme que no se puede. Bueno. Entonces, si ustedes comentan las cosas que no les gustan eh, Yo, mira, me gustaría que pusiera, no sé, whatever eh, Que hablaras de Doberta lo, Wayne, de lo, Doberta, no sé Pero, sus comentarios son muy valiosos, gente Muy, muy valiosos para que yo pueda estarme centrando en las cosas que les gustan a los que están del lado allá Porque yo solo miro como un espectador Pero necesitaría la ayuda de ustedes que comentaran las cosas buenas y las cosas malas Eso siempre es bueno, todo lo que comenten es bueno Así como comentó uno que yo era un aficionado de no sé qué porque no me interesa lo que él dijo porque fue una ofensa pero de ese comentario saqué algo bueno saqué que hay personas a las que les interesa ver otras cosas que yo puedo directamente desde aquí enviarlo a otro Ok, voy a responder a una serie de preguntas porque hay algunas preguntas que me hicieron por ejemplo, aquí me preguntan yo, ¿qué, está pasando? ¿Qué crees de lo que está pasando entre los reggaetoneros cubanos? Esa cosa no es de mi interés en realidad no me interesa mucho, pero si sí quisiera comentar algo, hay mucha diferencia entre los que están en, la, en Florida, para no decir en Miami, los que están en Florida tienen una diferencia muy grande a los otros que hay conocidos que están en New Jersey, en Nueva York, aquí en La Juega, tienen una, si quieren después le hablo de eso, pero tienen una diferencia muy grande como persona, como músico, como artista, tienen una diferencia muy grande, si quieren después me escriben aquí y le hablo de eso que sí me he pasado, la otra pregunta dice, ¿yo? Sabemos que eres del oriente del país ¿Qué crees de lo que está pasando Con Candyman y el Manuel? Bueno, le voy a poner un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo porque Me parece que viene el caso Si me preguntan a mí ahora mismo yo, para ti, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol que ha dado en la historia? Yo te diría con los ojos cerrados, Lionel Messi. Muchos me dirán, no, Maradona. Pues... Yo no vi jugar a Maradona. Yo no lo vi jugar. Yo no sé cómo jugó Maradona. Que si Cristiano, que si Pelé. Yo no vi jugar a Pelé. Yo vi jugar a Lionel Messi y vi jugar a Cristiano Juan. creo que es lo más grande que ha dado el fútbol. Puedes decirme que Maradona Pelé, pero yo no lo vi jugar. Exactamente es lo que pasa. Muchos de estos muchachos te están sonando muchísimo porque siempre miro, pero es solamente en la comunidad cubana. Eso es lo que no entendemos. Solo la comunidad cubana escucha a los cubanos. Gente de zona de Chacal, Diego Forever se apartó un poquito. En la comunidad cubana solo más peor, Me aparto de eso. Todos estos muchachos crecieron con el mismo nombre. Estos muchachos no escucharon a Candimán. Y si escucharon Candimán, lo escucharon ya cuando estaba en el descenso. Ya cuando ya se escuchaba poquito, que se escuchaban los taxis de La Habana, el chinito, y esas colas así, pero no escucharon a Candimán cuando de las estaba. Siendo lo mejor del reggaetón, yo soy de Guantánamo y se lo puedo decir de todo, y también le puedo decir quienes empezaron en Santiago de Cuba con el reggaetón que no fue Canimán Pero eso no viene al caso. Lo que viene al caso es que todos estos muchachos escucharon a Elvis Manuel. O sea, ya Canimán estaba en el descenso, el Manuel estaba en el ascenso y eso fue lo que pasó. Para mí, Canimán es lo más grande que ha dado el reggaetón. Lo más grande, por mucho, por mucho, y tengo bases para decirlo, Elvis Manuel lo revolucionó. Cuando mi hermano sale con ese tono de voz, ese timbre, esa manera de cantar, como si estuviera cantando o o guaguantorio encima de los batallones de el eso, fue explosivo. Yo tuve la, la suerte o la dicha en un festival en el cabaret nacional, lo vi por primera vez cuando no se había escuchado para oriente, yo lo escuché en vivo cantar y digo, wow, este muchacho sí es de los dos". Eso es lo que pasa en realidad, lo que está pasando es eso, pero la historia no se puede volver. Maradona fue lo más grande del fútbol. Pelé, que más joder hizo en toda la historia de Brasil y todas esas cosas, eso no se puede borrar Kandimar ganó la historia de Herrero. Kandimar lo empezó, él abrió la puerta cuando todos los habaneros, desde Alexander, porque lo ven un festival en Alamar me parece que fue en el 2000, rápido, 2000 y tanto, yo era un muchacho que y estaba ahí, era animador y cantaba rap y hablaba malísimo de reggaetón, le abrió la puerta de reggaetón de ok, ahora que estamos hablando de reggaetón, vamos a faltar eso su un momento, ya quitamos eso vamos a hablar de esto ahora Ahora que estamos hablando de reggaetón, uno de los precios aquí de la juega, uno de los más duros de aquí de la juega todavía más no ha explotado, pero su si caliento va a salir y cuando salga va a ser una. Este muchacho checa le habló a un reggaetonero cubano para hacer un, un tema entre él y el reggaetonero cubano. Yo ni siquiera había oído hablar de ese muchacho. Se lo juro que no había escuchado hablar de él. Escuché de él ahora que el checa me dijo. Este muchacho el checa le, le escribe, oh mi hermano, qué es lo que hay. Me gustaría hacer un tema contigo porque escuché tu tema y eres muy bueno. ¿no? Ah. El muchacho reggaetonero ese le contesta y le dice, ok mi hermano, le tengo que cobrar mil dólares porque es lo que yo cobro. Yo cobro mil dólares. Oh, Jesus. disculpe No, yo, disculpe, no, yo cobro mil dólares, pero te puedo hacer una rebaja Miren la foto, que y le doy la foto, miren esta foto Miren la foto, esta la foto de los mensajes que... Yo me pregunto ¿Es Bruno Mars? ¿O ¿por ¿Quién es este nuevo con mil dólares? Este muchacho sabe que cosas son mil dólares Seguramente él no calcula que cosas son mil dólares Él no sabe que son mil dólares Pero este cantante de reggaetón Que yo no sé ni quién demonio era ahora sé quién es, su, su trabajo está bueno no puedo decir que está malo, pero es yo no pagaría un kilo por grabar un tema, bueno, yo no soy cantante, pero yo no pagaría un kilo y la segunda, si yo pagaba un médico en Cuba para grabar con nadie, lo haría con, con lechagar, lo haría con chocolate, ah, el chocolate a mí no me gusta, pero chocolate es el mejor de todos ellos el chocolate es el mejor de todos eh. el ellos, todo, eh. a mí no me gusta eso lo pero es el mejor de todos ellos eh. grabaría un tema con, no sé, con fin de zona por pagar el dinero pero con este muchacho que solo se conoce él y lo que están alrededor de él Wow, mil dólares okay. Bueno mi gente, aquí un abrazo gigantesco para todos los que están allá Y recordándoles siempre que se suscriban a mi canal Facebook como Yoko Casanova En Youtube Casanova Films y en Twitter como Casanova ¿Okay? Aquí les dejo un abrazo gigantesco para toda la parte y recordándoles que si no se han suscrito a mi canal, yo estoy seguro que a ustedes no les guste ver el video si lo Pero si no se han suscrito a este canal, créanme, ya están abrazados Yo soy Casanova, esto es Casanova Films, aquí les dejo unas bendiciones gigantescas Bless Ah, y algo, que tengo, algo, algo, algo, algo rápido que no le había dicho Estoy hoy con este sombrerito, eh, chulo, queda chulo Bueno, este sombrerito me lo trajo un amigo mío de México, Juan Piña, John Pineapple me lo trajo de México y me dijo, pues este es el sombrerito que te va a encantar para el verano pero bueno, ya el verano se está acabando aquí, pero bueno, aquí lo ven regalo de un amigo, bendiciones vamos pueblo y quiero saludar a Jugo directamente para decirle que es uno de los mejores ahora mismo en todas las veas sé que tú andas